Calcula la energía cinética de un coche en tres situaciones diferentes, que circule a 50 km por hora, que circule a 120 km por hora y que circule a 160 km por hora. Para calcular la energía cinética tenemos que aplicar la fórmula de la energía cinética. La energía cinética de un objeto de cierta masa que se mueve a cierta velocidad se calcula como un medio de su masa. ...por la velocidad que lleva elevada al cuadrado. Así que tenemos eh, dos partes. Primero tenemos que eh, convertir a sistema internacional las unidades en las que nos dan la velocidad. Y la segunda parte tendremos que calcular la energía cinética en cada caso. Bueno, pues empezamos con el caso A, que nos dicen que la velocidad del vehículo... ...son 50 km por hora y que la masa del vehículo... Vamos a estimar que podrían ser pues 1600 kilogramos. No nos lo dan como va a tener el ejercicio, pero bueno, más o menos podemos estimar una masa de 1500-1600 kilogramos para un vehículo normal. Bien, pues vamos a pasar los 50 kilómetros por hora y así repasamos los factores de conversión a metros partido por segundo. Bueno, pues 50 kilómetros por hora, lo vuelvo a escribir al lado, y tengo que pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Así que necesito dos cambios de unidades. Bien, eh, paso los kilómetros. Como no quiero kilómetros y están arriba, los voy a poner en una de las fracciones, la parte de abajo, y en la parte de arriba la unidad que realmente sí que quiero, que son los metros. De tal forma que luego las puedo eliminar. Y cambio eh, pongo el cambio de unidades entre kilómetros y metros el más sencillo. El más sencillo es que un kilómetro son mil metros. Y de esta forma ya me puedo quitar los kilómetros. Después tengo debajo kilo, eh, horas y las quiero pasar a segundos. Bueno, pues voy a poner arriba las horas para luego poderlas eliminar. Y debajo los segundos y escribir el cambio de unidades más sencillo entre horas y segundos. Una hora son... 3600 segundos y con esto ya me puedo quitar las horas, así que lo único que me queda es terminar la operación. 50 va a ser multiplicado por 1000, dividido por 3600 y esto ya me va a quedar en metros por segundo. Puedo eliminar aquí ceros, así que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo lo que tengo que hacer es dividir por 3,6 y esto ya me va a dar en metros por segundo. Así que los 50 kilómetros por hora se si dividió entre 3,6 en la calculadora y esto nos da 13,89 metros partido por segundo. Bien, en la segunda parte, esta velocidad la vamos a usar para calcular la energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, así que la energía cinética es igual a un medio multiplicado por los 1.600 kilogramos multiplicado por la velocidad en el sistema internacional, que son 13,89 metros partido por segundo, y así voy a obtener la energía en el sistema internacional. Pongo esto en la calculadora la velocidad al cuadrado y me da 154.321 julios. Pues esta es la energía cinética que lleva este vehículo de 1.600 kilogramos circulando a 50 kilómetros por hora. Para los otros apartados, para el B tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero nos piden a 120 kilómetros por hora. Bueno, pues la velocidad... Son 120 kilómetros por hora y ya hemos visto que dividiendo 120 entre 3,6 tenemos el resultado en metros por segundo. Así que la velocidad de este vehículo es 33,33 33 metros partido por segundo. Por lo tanto su energía cinética será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, así que la energía cinética... Va a ser un medio multiplicado por 1600 por 33,33 33 al cuadrado. Así que la energía cinética son 888.889 aproximadamente julios. Creo que no es necesario hacer el apartado C porque se hace exactamente igual. Lo único que la velocidad, pues ahora nos dicen que son 160 kilómetros por hora. El proceso es exactamente igual. El resultado sería la energía cinética es igual a 1.580.247 julios.